Hola, buenos días mis curlys. ¿Queréis saber qué precauciones tomar para ponerse un piercing? Como este. sirviendo viendo este vídeo. Hola, guapas. Bueno, esto no es un piercing. Esto es un pendiente que yo tenía por ahí que me lo he puesto para hacer la demostración. Y hoy vamos a hablar exactamente de eso, de los piercings, ¿vale? Que hay muchísimos tipos de piercing, hay piercing para los pezones, hay piercing para, los, para las orejas, para la nariz, para las partes íntimas. Eh, hombres y mujeres se ponen piercing, hoy los hombres se ponen escroto y las mujeres ponen sus labios no vaginales. Pero aparte de elegir el lugar que tú lo vas a poner, ¿Qué, ¿Qué medidas de precaución tienes que tomar? Y esto, de esto es lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Las medidas de precaución que debes tomar antes de hacerte cualquier piercing, disculparme. Es muy importante, ¿vale? Una vez que has decidido, vale, voy a hacerme un piercing, que tiene que ser algo muy consciente porque sabes que el agujero luego para que se cierre tarda muchísimo y dependiendo de donde tú, tú te lo hagas, ¿vale? Entonces es muy importante, una vez que ya te has decidido conscientemente, ¿eh? Me voy a hacer un piercing, ¿dónde me lo voy a hacer? Ahora te queda mirar el sitio en donde te lo vas a hacer, ¿vale? Cuando yo era joven, antiguamente, eh, lo que es eh, lo de para las orejas, el la primer ojo de las orejas te lo hacían con una pistolita en la farmacia. si solamente para hacerte la oreja, si se hace en la farmacia, hazlo en la farmacia porque al fin y al cabello es una profesional de la medicina y te va a ayudar si te pasa cualquier cosa, ¿ok? Si lo que has decidido es ir a un centro de estos de tatuaje y de piercing, es muy importante cuando llegas al sitio, observes la limpieza, la limpieza es imprescindible, ¿eh? Yo, te, yo antes de esto, incluso te diría que te hicieras unas pruebas de alergia, porque hay personas que son alérgicas a determinados metales, ¿vale? Es decir, díselo a tu médico de cabecera, díselo, oye, mira, me quiero hacer un piercing, y como no sé si tengo alergia a la plata o al oro, al oro, bronce, o a lo que sé que me vayan a poner, mmm, me gustaría hacer unas pruebas de alergia, ¿vale? Y te las hacen, ¿ok? Una vez que ya está todo estupendamente, vas al centro, ¿vale? De, de, de, de piercing, elijas lo que tú quieres tiene que estar elija que el sitio esté súper impoluto limpio que, que tenga el señor lo que es un, un aparato de desinfectación que para, de, para desinfectar eh, los, los equipos los equipamientos que utiliza eh, que te desinfecte la zona antes de ponerte el piercing con alcohol pero porque a ver aunque parece una operación muy pequeña los riesgos que puede conllevar pueden ser muy grandes como el contagio del sida contagio de hepatitis de hepatitis b otro tipo de enfermedades que se contagian a través de la sangre, vale. Entonces es muy importante tomar este tipo de precauciones. En cuanto a la zona tatuarte, elige una zona eh, que luego realmente luego no te vayas a arrepentir si te queda un agujero, porque sabes que con el tiempo va a costar más encerarse. Son como las de las orejas que se van haciendo más grandes. Y luego a lo mejor ahora eres joven, pero cuando tengas a lo mejor mi edad, a lo mejor no te apetece llevar un agujero aquí. Entonces, es muy importante que pienses mucho, mucho, mucho. Si te vas a hacer un piercing, ¿dónde te lo vas a hacer? ¿Y quién te lo va a hacer? ¿Y dónde te lo vas a hacer? ¿Vale? Así que voy a repetir las precauciones. Uno, primero estar segura de que te quieres hacer un piercing. Dos, de dónde te lo quieres hacer realmente. Tres, ¿por qué te lo quieres hacer? ¿Vale? Si es porque realmente quieres tú, porque tus amigos todos te lo hacen y tú también te lo vas a hacer. Es una alergia que dice algo personal. Cuatro, vete al médico si crees que tienes alergia a un tipo de metal que vayas a utilizar. Cinco, observa que el sitio esté súper limpio, súper desinfectado. Seis, que todos los instrumentos que utilice estén desinfectados, ¿vale? Que te desinfect Se siete, que te desinfecte la herida antes, el, el, el, o sea, en la zona, de, de, la zona de, para hacer el piercing antes de... De, de ponerte el, el, el piercing, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, elige un buen profesional, pero sobre todo el espacio, los instrumentos, todo tiene que estar bien y que tienen que tener licencia, ¿vale? En la pared, profesional, licencia, ¿ok? De sanidad, ¿vale? Que haya pasado la prueba de sanidad, eso es muy importante. Y dicho esto, pues mira, si te quieres hacer un piercing, lo puedes hacer. A las mamis les diría que es muy importante que acompañen a sus niños, si se quieren hacer un piercing, porque es mejor que les acompañes a que les digas que no, ¿de acuerdo? Es más, el una que estén ahí, pues, puedan elegir uno pequeñito que luego sepas que no les va a dejar una mujer enorme o que luego no les va a fastidiar la vida cuando sean de adultos. Y a las gente jóvenes, hay que decirle a vuestros mamis que vais a haceros un piercing. Hay que hablar con ellos, mamá, me quiero hacer esto, ¿por qué me lo quiero hacer? Para que os pueda aconsejar y os pueda ayudar, ¿de acuerdo? Eso es todo por hoy. Un besito, quiero. Nos vemos en el próximo video que vamos a hablar sobre tatuajes. ¿Ok? Chao.